y aquellos mismos economistas que defendieron a rajatabla la política de los 90 hoy siguen siendo los portadores de una supuesta palabra virtuosa y en muchos programas vemos a esos asesores, a esos especialistas anunciando de vuelta la lógica de la catástrofe a mí me preocupa cuando sistemáticamente eh, los principales medios de comunicación gráfica en la Argentina solo ofrecen un testimonio del desastre y la catástrofe, y cuando la tapa de los principales periódicos solo nos muestra lo negativo, lo oscuro, lo brutal, hay algo ya enorme de más. Hay una diferencia entre crispación y conflicto. La crispación. Se dice que la crispación queda solo del lado del gobierno, pero cuando uno escucha a, a ciertos políticos de la oposición, o cuando escucha a ciertos periodistas que reclama su condición permanentemente independientes, o cuando ve a ciertas empresas periodísticas también describiendo la escena nacional y describiendo a los Kirchner, uno mínimamente, si es honesto, se interroga ¿Cómo se construye la escritación? ¿La construye solo Néstor Kirchner? ¿Es Néstor Kirchner el escritado o es una etapa bestial sistemáticamente reproducida, por ejemplo, por la revista Noticias? ya está en la de Esta espacial, para salir de la atmósfera, se van a re remontar a la, de la y desde ahí, desde aquí, lugar a donde que En una hora y media podemos entrar en mi el en Japón y Corea, con mínimo impacto ambiental, también también resuelve el tema silencio dinamica que existe en cuando viene la I'm hacen protestado ¡Hijo <sonidosmo> de octubre de puta! ¡Hijo de puta! se considera el primer de siempre el de necesaria para el, para el país, dijiste que a tu cara Yeah. yeah. locura, linchamiento con las palabras, muchas veces también hay que tener, eh, hay que tener cuidado el nivel de conflicto de las sociedades es proporcional a los intereses que se ponen en discusión